¿Qué mensaje te podés dar vivenciando un mito que surge de tus profundidades? Hola, soy Julián. Me dedico a ayudar a personas en situaciones de conflicto, bloqueadas o ante una toma de decisiones difíciles, a poder escucharse a sí mismas. El objetivo es llegar a nuevos entendimientos a través de un trabajo. En el que descubrimos símbolos que hacen trascender a la conciencia ciertos contenidos que existen en un nivel más profundo. Para esto, la palabra y la conexión son siempre el primer paso. Luego, vamos en la búsqueda de sentido a través de una técnica de base junguiana llamada proyección de un mito personal en la cual cerramos los ojos y visualizamos una serie de imágenes propias. Se basa en una serie de consignas abiertas, no símbolos prearmados, que nos irán llevando a la proyección de una narrativa personal. Estas consignas surgen del proceso de iniciación que descubre Joseph Campbell en su viaje del héroe. En las siguientes dos sesiones continuamos profundizando el análisis conjunto buscando descubrir nuevas perspectivas. Utilizamos las cartas de tarot como un dispositivo sensible a la sincronicidad, revelándolas solo al finalizar y prestando especial atención a la similitud que exista entre las imágenes proyectadas y los símbolos de las cartas en sus momentos correspondientes. Como prefiero conocer a la gente hablando, ofrezco una primera sesión gratuita, donde podemos encontrarnos, resolver en el diálogo todas tus dudas y ver si esta es una herramienta que puede ayudarte en tu proceso.